político bueno vamos a continuar con la entrevista señores la entrevista con mi amiga yo heidi brown de, de, de, de Boston Massachusetts está por ahí Joady? sí estoy aquí eh, hey, hola Joady, ¿eh? hoy sí hoy si sí yo lo escucho a ustedes Anda, no me yo, dijiste mí, que venía para acá eh Ni me dijiste. ¿Qué? que me venía para acá Ah, sí, sí. No, que tú no me dijiste, no te apures. Está en chisme. Oye, oh, yo, yo, Heidi. Eh, en estos días hablábamos de un tema aquí en el programa, de algo que te pasó. Tú participaste sí. en la voz, en Voice Dominicana. Eh, viniste, viniste en lo que fue, en el invierno, aquí a participar. ¿Y ¿Qué? <risa> Estamos en entrevista. Sí. <risa> viniste, eh, viniste aquí en el invierno a participar, recuerdo, a, a participar en, en ese canal. Y participaste, hiciste tu audición y ese tipo de cosas. Luego, varios meses después, te enteras de que, no de que tu participación fue de balde. Que tú no estás uh -huh. en el concurso. Recibiste una llamada de alguien que te dijo que lamentablemente tú no vas a participar y que te iban a poner de capa el otro año y que si yo qué. Entonces, perdiste mucho viniendo a eso. Y al final no se dio nada. Háblame de eso para que la gente entienda un poquito. Sí, primeramente, buenas tardes. Y sí, yo fui en diciembre. Sí, en diciembre. Para allá, a audicionar. Y fue un viaje que fue hasta de cinco días. Un viaje de cinco días y vine de una vez para atrás. Sí. En ese momento yo no había perdido mi trabajo. Entonces, por eso fue la rapidez mía de durar nada más cinco días y regresar para atrás. Uh -huh. Entonces, ellos me llaman como a la semana para verificar la entrevista que ellos me hicieron allá. Sí. Entonces... Nada, respondí todo y ellos me dijeron: Mira, no es que no te animes mucho, pero cuando vine a ver te van a llamar, me dice el muchacho. Sí. Ok, entonces pasa dos meses y me llaman, me, felicitándome. Yo estaba hasta en el mall comprando algo y me felicitaron y todo el mundo: ¡Ay, felicidades! ¡Bienvenida a Dominican Ceboes, que sé yo qué, dominicana! Y yo en serio, sí, tú pasaste y un reguero de cosas, tú sabes. Felicísima. Sí, no, tú estabas en el aire. Un guerrito, claro. óyeme, un guerrito que di, que yo llamé a todo el mundo de mi familia, a todos los que me apoyaron en ese momento. Lo llamé a todito. Y cuando yo lo llamé, eso era feliz todo el mundo. Pues pasa un mes y medio y ellos vuelven y siguen con la insistencia, me hacen como seis llamadas, me llaman y yo no estaba pendiente. Luego de un mes y medio. En Sí, luego okay. me cuando, cuando estoy en el restaurante, veo la llamada, me inquieto y yo escribo por WhatsApp, automáticamente desde que la, la persona ve mi mensaje, me llama directo desde Dominicana hasta aquí. Oh. Cuando yo lo cojo, me dice él de que eh, estoy hablando con fulana de tal y yo, "Sí, ella habla, ¿qué pasó?" Y me dice, él, "Oh, mira, soy yo, uno de los trabajadores de Tebo Dominicanas. Eh, yo quiero decirte que mal informamos que mal, lamentamos que este año tú no vas a poder estar con nosotros pero que producción y productores ejecutivos vieron tu audición y vieron como que este año no te van a necesitar literalmente fue así que me dijeron que no me van a necesitar este año pero que el año que viene este, ellos me van a llamar y que yo voy a tener un trato especial eso fue lo que me dijeron bueno y te bajan de la nube de ahí con, así porque imagínate. Oye, que si me bajaron, tú claro. Que, tú que perdiste claro, tu trabajo. Te lo juro que ese día se me salieron dos lágrimas hasta aquí. No, yo me imagino. No, claro, pero quedar todo de ti en esa audición, me imagino el, el, el, lo buena que eres, que te he visto. Entonces, que te suban allá diciendo, wow, y la felicidad a tu familia, o sea, la familia de uno que se emociona porque es un paso hacia adelante de ti, que te conozcan como persona de una carrera y que vengan ellos como si nada, mira, un malentendido sin saber, señores, saber cómo la otra persona lo tome, así como que nada, nada. O sea, como que ya no, ya no va a decir saber, nada. Ya yo tenía todo planeado. Sin saber si ya yo había planeado todo mi trabajo. Si me, si me estoy organizando porque era el mes de junio y ya junio está ahí mismo. Sí, claro. Sí. Entonces yo me dicen, no, mira, en dos semanas si no te llega el correo, escríbenos, comunícate con nosotros para nosotros mandarte el contrato porque hasta un contrato uno tiene que firmar para, para participar en el show. Entonces veo que no me llega, entonces por eso yo le escribo, le escribo, le escribo en la página oficial y por vía correo y no responden ni nada. Ya ellos, a mí que nadie me diga, ya yo tenía todo eso planeado. Claro. Sí, sí. Entonces, entonces no me gustó, me sentí mal y me sentí mal. No, cualquiera. a cualquiera. No, no, ¿A quién no le va a gustar eso que tú te sacrifiques? Venga desde otro país ha durado varios días, incluso perdiste tu trabajo, un trabajo muy sí, bueno por ir atrás de cosas, allá. un sueño, por faltar un día a por, fa trabajo, por faltar no un aprende. día, tú atrás de un sueño y que vengan esta gente y te se emprendan con eso, que ¿sabes? Lo es, claro, una, claro. es una claro. falta yo de, de que ética cortándole las alas a uno, porque yo lo que vi es una oportunidad, yo dije, ok claro. si yo estoy en el concurso eh, y yo no gano, me voy a sentir bien, porque por lo menos hay personas diferentes que me van a estar viendo y nadie sabe lo que pueda salir de ahí, claro y Entonces lo... yo me sentí mal y así mismo y se lo dejé saber a la persona que me lo comentó. Y él me dijo ay yo lo lamento mucho, pero como te dije, nosotros nos vamos a mantener en contacto contigo, porque el año que viene puede ser que te llamemos, y yo como que puede ser. Yo lloro. Ya no con eso, gancho. Entonces, yo soy de tu parte ya, de esta experiencia, que ya te han visto personas, han visto tu caso, lo que, lo que ha pasado de tu parte, que ya varias personas te están viendo, que ven tu talento. ¿Qué cosas tú piensas que quieres hacer para llegar a ese punto de que personas te reconozcan y dar ese otro paso en tu vida? Yo seguí trabajando y tomar esto de ejemplo todo esto que me está pasando, yo por esto yo no me puedo poner triste eh, si no, ya yo no voy a confiar más en gente, porque lamentablemente no todo el mundo te es fiel no todo el mundo sí. te va a ser fiel entonces yo dije, no, yo voy a echar para adelante yo lo que tengo que ir a demostrar lo que yo soy que cuando yo canté, todo el mundo se quedó con la boca abierta sí, y sí. me pidieron claro. que cantara hasta a capela y yo me quedé como que ¿qué? yo pensé que era una sola vez que iba a cantar y me pusieron a cantar tres veces claro no y te, sabemos que tiene un tremendo talentazo y que tú puedes, tú puedes hacer más de ahí y yo siempre te lo he dicho tú tienes la capacidad sí, de hacer más de ahí que, que ese tipo de cosas no te frustren la mente, que no te bajen los ánimos y que si no sí, estoy ahora que, se den otra ocasión estaba, me, estaba media mal sí <ríe> todo el mundo me decía, no, está tranquila mi papá también, esas son experiencias sí, de la vida, claro, que el día de sí. mañana tú te vas a reír de todo esto, pero yo dije, no, espérate, yo estoy llorando ahora ¿cómo que el día de mañana yo me voy a reír? <ríe> ¿Y qué tú tienes para ahora, Yohedi? Háblame de tus planes, de tus planes futuro en la, en la música, ya sea el merengue o si va a incursionar en lo urbano. Bueno, como hay muchas personas que no me conocen, este, pero sí me van a conocer, como dije en sí. uno de mis videos en Instagram. Sí. Lo sí. voy a hacer, me voy a encargar de que me conozcan. Sí. Yo soy merenguera desde muy chiquititica y lo que yo comencé haciendo fue grabando merengue en, en la capital eh, con productores muy buenos de artistas dominicanas de allá. Entonces, todo el mundo me dice, oh, pero hace un trap un reggaetón, qué sé yo qué, y como que no me animaba, pero ahora como que sí. Yo dije, yo quiero hacer par de colaboraciones con los muchachos de allá, pero tú sabes que se el un bochinche ahí en Instagram. Y dijeron, no, porque que yo no la conozco a ella, quién es esta, que de dónde es entonces ahora como que ya como que me dio pena yo dije nada yo no voy a hacer nada con ninguno de los días ya". no pero que tú no te puedes llevar de eso porque claro. son dos o tres tú sabes que tú puedes aquí colaborar con mucho talento incluso aquí hay talento femenino igual que tú y no nada más con los muchachos de aquí, del, del, del patio, de San Francisco. También están los muchachos de, de, de allá, los de la capital. No te voy a mencionar sí. una perversa porque no está la liga tuya. Pero estamos los cheredés, ¿tú me entiendes? No, pero que tú no sabes que te está viendo. La misma Rosmaría es un ejemplo de ellos. La misma Rosmaría también. ¿tú claro, tú, tú puedes seré, ella Mel Mel, ser ella también. Melimer, claro. Melimel, ¿quién más. Marte también. ¿Tú te imaginas un tema tú y Marte Heredia? Esa voz... Durísimo. Allá, de claro. Es que yo sé que yo no soy... Eh, viejen en esto, en el género urbano, yo lo que quiero es aprender. Yo claro. se lo he dicho a todos los muchachos con los que he podido hablar por Instagram, yo les digo yo, ok, yo tengo la voz, la voz mía es bien manejable para todos los géneros, pero yo no sé lo que escribí una canción así como ellos le escriben, yo no sé rapear, yo no sé montar verso así picante como ellos. Entonces ellos lo que tienen que es ayudarme a aprender, a yo empaparme en su mundo. Tú lo que tienes que familiariz seguirte familiarizando con lo que es el urbano, claro. ya que tú quieres incursionar en eso. no es que yo no quiera trabajar, porque ellos me dicen, oh, pues grábate sí. algo allá y mándame la voz. Yo no no creo que pueda aprender así. Yo lo que necesito es estar en ese, en ese ámbito, en el momento donde se está grabando. Yo creo que ahí sí yo puedo sacar algo y aprender algo de ahí. ¿Y no has pensado hacer funciones, funciones con el merengue? un ejemplo, un merengue urbano como la o Omega, ya que tú te mueves ahí en lo eso del merengue, hacer un mambo o algo así, ya que tú te manejas uh -huh. en esa área. Sí, sí me gustaría, pero como dije, este, ya quiero dejar un poquito descansando, como quien dice, el merengue, sí. y meterme más ya en el género urbano, ¿Sientes? hacer trap y cosas así. ¿Sientes tú que no hay unión en el merengue? O sea, eso, esa desunión que hay en el merengue, ¿te ha desencantado? Sí, me he desencantado muchísimo porque no es que mi papá sea muy conocido, pero mi papá se ha encargado de que su nombre lo conozcan y sí, de sí. hablar con personas. Y dice, si te tengo que pagar, yo te pago para que hagas un tema con mi hija. Sí. Y siempre le dicen, no, tú estás loco, ¿cómo yo te voy a cobrar? No, papi conoce a casi la mayoría de los dominicanos de allá de, del merengue y de mm. muchos artistas urbanos. Y es sí. cuando le dice, o oh, le dicen que no le van a cobrar, y al final nunca terminan haciendo nada. Sí. Entonces, si tú no quieres ayudar, ¿para no qué, qué te tú preocupes? te ofreces? Eh, mira, hemos visto, por ejemplo, a un Johnny Ventura, acaba mucho a Omega y a los merengueros nuevos, diciendo que, que eso no es merengue, y que si yo qué, me imagino que tú entiendes que eso eso es lo que ha llevado al merengue a KS. Eh, yo entiendo eso, y también que no le dan la oportunidad Ajá. a la persona que... Sí están siendo relevo del merengue, porque ellos dicen no, porque que no hay merenguero nuevo. Es que ustedes ya. no se ponen a buscarlo, porque hay muchas páginas que apoyan a los merengueros sí. nuevos. Aquí sí. hay merengueros en, en sí. Estados Unidos. Eh, aquí precisamente en el Bronx hay dos dos muchachos que hacen merengue y son bastante buenos. Lo que pasa es que ellos dicen que no hay relevo. Ellos no se ponen a buscarlo. Ellos deberían de hacer como un proyecto. Vamos a elegir eh, un sí, bueno. merenguero de nuevo vale, talento vale. de Estados Unidos, uno de, de tal sitio, y vamos a hacer una función de merengue. Pero ellos no están en eso. Yo dicen, ellos en su mente dicen que no hay merengue, que por eso el merengue, eh, que no hay merengue nuevo, perdón, y que por eso el merengue está muerto. Pero sí. es que no se ponen a buscarlo. Sí. Exactamente. Todo lo que tú dices es lo correcto realmente, pero de parte de nosotros, yo sabe que tienes un bozarrón, tienes un talento hermoso por delante, todo el mundo la vida da demasiadas vueltas, así que gracias por compartir con nosotros en el día de hoy. Te deseamos los mejores éxitos del mundo. Bye, muchísimas gracias, bye, cuídense y un besito a mi abuela que me está viendo ahí. <risa> <risa> bye, gracias, un placer. Bye, mi bye, gente, bye. nos vamos los sobrosos, eh, feliz fin de semana, nos vemos el lunes. Aquí en Los Osobrosos, el toque de qué, el programa que desestresa. <risa>